Chúpate esa policía loco, ratatatatatatata, muévete. Pero por qué me lo quitas, qué rabia hay que pasar en este equipo. Tranquilos yo defiendo esta parte y ustedes defienden la otra que les parece la idea menor. Pero que susto chamo, ya los iba a ratatear. Quítate menor que lo voy a matar, cuidado. Esta vez no pasará lo mismo, esta vez seré mejor. Pero claro, eso no pasará si no la vuelven a caquear, Pero que grafiti más transparente hice, jajajajaja. Ja, ja, ja, ja. Ahí les va policías comer uñas. Esto está como cuando mi profesora de inglés entra al salón. Mejor lanzo una granada antes que salga lo loco y me maten, ya saben usen plástico para las fiestas. Sorpresa, ah, perro pensaste que no te iba a encontrar. Tomate una lática de humo bueno. Pero qué mentira, eso se llama bot hacker, o debe ser porque lo tengo en experto. Ahí voy con mi graffiti invisible, experto, perfecto a bueno perro. Espero que en esta partida no me maten tan rápido. Ahí te va la bomba, loco otro cuidado. Lo primero que digo es lo primero que me pasa, ah, ah, ah, por cierto, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para más vídeos loco, y que no se te olvide a darle like al video menor. Síganme perros, que yo tengo la bomba y no la quiero perder tan rápido. Ups, pero que dije, espero no me pase eso. Ok, por aquí no hay nadie, síganme los malos xd. Una granadita no hace daño, me compadre. Toma tu sorpresa, policía flojo, aquí va... ¿Pero que hacen ustedes aquí vayan a atacar? Yo los no sé voy a dejar que me defiendan. ¿Pero que, ¿Qué malos son disparando? Ya sé que están ahí mejor anda miedoso. Por fin eres valiente por primera vez. Pero esa valentía no duró mucho tiempo. Sí, por fin mato a un politaco nacional. Tuve que hablar en esta wea, a ver un chistecito para que se me rían un rato, que le dice una oveja a otra. Te picaste, jajajajajajaja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Creo que el chiste fue tan malo que hasta mis compañeros corrieron XD. A ver espérenme pendejos, hasta los están matando por no esperar. Zúmerse su lata politacos nacionales XD. Lanzaré una granada a ver si salen esos politacos, pero qué sorpresa hay uno con el... Pues, que no te mueres pendejo creo que mejor me acerco con más puntería y volvemos a empezar ya van tres veces que me pasa lo mismo mejor no dijo esa misma frase ya me estoy cansando de todo esto yo soy más profesional y nadie me lo quitará. a ver quítate que yo sé más de parkour que tú esta vez mataré a unos cuantos tome su lata buen policía XDBDB. A quien vistes, disparale pues Pero quien fue el man que tiró esa bomba de humo no fui yo porque tiré una granada Vaya vaya pero que sorpresa, soy yo estamos ganando todas Síganme ya quiero plantar la bomba, entendieron plantar, la bomba, jajajajajajaja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vamos cúbranme bien, sonó algo raro pero bueno Ve alante mi guarda frente ¿Pero qué hacen ustedes pendejos cabines para que abran paso menor? No le tengan miedo a esos politacos con chile. Esto es Esparta. Cuidado que me matan Tom. Pero qué mala puntería la Creo que esta pistola está chiflada. Cuidado que se escondió y come niñas. Mataron al Ryan Redito. Mataron al Ryan XD. Por fin llegó mi segunda víctima, creo que estoy dando pena delante de mis suscriptores. A ver quién es el valiente que saldrá a matarme. Jajajajaja ja, ja, ja, ja, nadie sale, como que saben que soy el sustituto del Brian. Ahora sí a plantar la bomba, C4, Granada, pero qué verga como se llame esa wea. Todo despejado, mi querido, estimado, amigo, ahora defiendan esta zona. Pero qué belleza, por fin voy a plantar la bomba, C4, como se diga. Pero miren a ese pendejo de ahí escondido. Vamos chicos que si se puede ganar una ronda con C4, bomba, ya. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Aquí no había nadie en pendejos. Me voy a asomar por acá arriba para ver si viene uno y protegerlos. Salto una, salto dos, salto tres cajas XD, cuidado que llegó el desprevenido o sea yo pues. No me hables en inglés mira que yo soy muy flojo para aprender otro idioma. Pero vengan para yo poder matar, por lo menos a uno solo, Solín, solito. Por fin ya plantaron la bomba, ya estaba nervioso, bro. Ahora tengo que proteger esa zona. No entiendo por qué disparo si no hay nadie en aquí, serán las ganas de ganar la ronda. La C4 tur tur tur, no la proteger tur tur tur, pero que venga. ¿Quién fue ese cagao que me disparó en mi presente presencia? Ven aquí pendejo de politaco con chiste y que está bien como un puerto y no es rico. No es un pájaro, no es tu pía, es este men con puntería jajajajajaja, ja, ja, ja, ja, ja, que rimas de las mías. Sorpresa perro, mi truco funciona juas juas juas. Y sí, sí, que fino y grueso, por fin mato a otro men. ¿Pero qué haces? ¿Me asustaste un poco? Creo que mucho, o mejor bastante para ser verdad. Taking the bomb to B. I got your back.